¿Correcto? ¿Sí? Bien, doctora. Ya. David me está preguntando para cuándo sería. David, ¿sería todavía para la siguiente semana? No sé si durante la semana de aquí podrías este, eh, conseguirlos teniendo en cuenta de que la próxima semana recién ustedes me van, a, me van a decir quiénes son las personas que van a participar. Y si ya están formados los tres grupos y para que yo saber y calcular el tiempo. ¿Ya? Y ver este que no afecte el desarrollo de la clase tampoco, ¿ya? Y ese día que tenemos, es decir, a ver, estamos a, um, a ver, estamos 28, ¿no? 28 de mayo, estamos... Semana 11. ¿cómo? Junio, 4 de junio, el 11, a ver, semana 11, semana 12, semana 13, semana 14. O puede ser hasta la semana 14, ¿eh? Como quedándonos tiempo para que ustedes se organicen bien, se preparen bien. Podría ser entre el 11 y el 18, pero eso lo, lo definimos la próxima semana, ¿Ya? Y para ese día, por favor, les voy a pedir para que nos alcance el tiempo de podernos quedar un poquito más. Ya no acabamos a las 9.40 y 40 o 9.50 y 50, que acaba nuestra clase, sino nos quedaríamos hasta las 10 y media, quizás hasta las 11, de tal manera que sus, los tres grupos pueden participar. Si acabamos antes, perfecto. Pero si nos extendemos un poquito, les pediría que nos quedemos ese día un poquitito más para que puedan participar todos. ¿Ya? Más bien, gracias a usted, doctora, por su tiempo. Gracias a usted. No, no se preocupen, para qué. No, no, hay, no hay por qué. Más bien, es bueno que ustedes también con la idea de que se me salió y también que ustedes también deseen, eh, tengan el interés de realizar ¿ya? Entonces, así quedamos. Dime, Mónica. Eh, ¿Me escuchan? Porque estaba mal con el micro Sí, Mónica, ahora sí. Ay, doctora, qué bueno. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La pregunta es, vamos a hacer tres grupos de 20 y veintitantos tantos cada, cada grupo, ¿verdad? O sea, nos tenemos que reunir esos 20 o 21 que nos toca en una reunión y acordar todos. No va a ser tan fácil, pero así es como lo, lo estoy diciendo. Eh, sí, es que sí, ustedes, ustedes acuerden, entre ese grupo acuerda, quién es el que va a el que va a ser el juez, quién es el que va a participar y quiénes no. Ahora, los que no participen activamente en la audiencia, como les digo, no quiere decir que no van a tener audiencia, que no van a tener, perdón, nota, porque el grupo representa a esos 20 o 22. Es decir, ese grupo que va a exponer representa a todo ese total. Es decir, a todos yo le voy a colocar la misma nota, así que no se preocupen. Doctora, okay, Gracias por la respuesta. Doctora, disculpa. Sí, dime, Víctor. Doctora, doctora, una pregunta. Este, el trabajo de los precedentes vinculantes que se ha expuesto hace un momento o a la hora de iniciar las clases, ¿en qué semana lo vamos a subir, doctora? ¿O solamente el WhatsApp se está enviando? ¿De cuál, disculpe? De los precedentes vinculantes, doctora. Ah, no, solamente el WhatsApp. No hay ningún problema. Yo desde el WhatsApp ya los estoy revisando, no hay problema. Ya, doctora, muchas Gracias. Sí, más bien ahorita pongámonos a trabajar la práctica de hoy día, por favor. Estamos, son 8.45. 8 bueno, como es trabajo grupal, yo creo que hasta las 3 y media, sí, nos puede dar tiempo. ¿Sí? Lo son cual, 16 vemos, páginas, doctora. Re, sí, pero no estén complicados. Vamos avanzando y vamos viendo hasta dónde acaben, y aparte, porque pueden trabajar en un grupo. ¿Ya? correcto, avanzamos, vamos viendo hasta dónde vamos eh, avanzando, ¿sí? Sí, doctor. Ya, ok, avancemos entonces. Este trabajo, esta práctica también es grupal, así que por favor, con los mismos grupos o en otros grupo que ustedes deseen formar, pero eh, trabajenla de manera grupal. Doctora, me voy a desconectar para ver el tema de porfa. Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Pueden desconectarse y se conectan, vuelven a ingresar. Aquí la doctora a las nueve y media, ¿no? Sí, tienen hasta las nueve y media para trabajarlo. Gracias. Pero... Aikipa equipa. Equipa Flor, su compañera estaba, creo. Aikipa ¿no está? ¿No ¿Sí está? Ya. Mir. David Ambrosio. Presente, doctora. Buenas noches, doctora Ambrosio. Marina Arapa. Profesora. Presente, profesora. Ana Sonitas. Astonitas. Ay John Cal... no, Presente, Calderón. presente. Calderón Collado. De doctora. Alcides. Presente, doctora. Mai Calderón. Campodónico. Presente doctor Hichita, buenas noches. Buenas noches. Canal Escucho. Marisabel. Él. Cárdenas León. Carpio Sánchez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Roger Castañeda. Presente, doctora. Buenas noches. Castillo Candela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hans Centurión. Hans Centurión. Rosa chirino Rosa. ¡Presente, doctora! Buenas noches. Isidro, buenas noches. Isidro Condori. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas <muchas> noches. <muchas> Pedro Coronel. Doctora, buenas noches. <muchas> doctora, buena noche, presente. Presente. Nancy Cruzado. Presente, doctora. Buenas noches. Edith Díaz Calderón. Edith. Díaz Calderón, presente. Díaz. Díaz Calderón, disculpe, doctora. Presente. Ya. Díaz Durán, presente, doctora. Ángel y mamita, no te preocupes, ya voy a bajar. José, pues sí, mamá, mi no presente, doctora. Faustino, Faustino. Nada, pues. Exo, Faustino mamá me presente, doctora. Ya, Wally. Wally Fernández. Joel Guerra Palomino. Presente, doctora, buenas noches. <tose> Guevara Marroquín. Presente doctora, buenas noches Georgina en Leiva. presento doctora, buenas noches. buenas noches, Georgina presente doctora, ya, eh, Víctor Taguaman. Víctor Doctora, buenas noches Buenas noches. Luca, doctora, el, el, el, doctora, disculpa, aprovechando el compañero Fernández Dionisio Wally Brian, eh, me está escribiendo que tiene problemas con el audio. Pero sí, que... Wally, ya. Sí, sí, sí, no, pero... sí la porque Wally estaba, ha estado, participado. Ya. Luis Ángel, Lucano. Lucano. Mamá, dicho que Huanca. Mamá, Mamá Nicho de doctora. ya, Janina Marín, Yanina Marín, Janina Victoria Martínez, Victoria Martínez, Mera Pinto. Mera Pinto, Mirta Monroy. Presente, doctora Monroy. Renzo Morgueito. ¡Ah! Marcos Nería. Marcos. Miguel Ángel Noriega. Miguel Ángel. Judith Obregón. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Palomino Cruzado. Palomino Lara. Quispe Zucari. Quispe Zucari. Ramírez Jiménez. Presente, doctora. Buenas noches. Ramírez Mamani. Ramírez Mamani, Ramírez Rodríguez, Ramírez Rodríguez, Ramírez Toribio Walter, Ramos Suárez David, Ramos Suárez, Eduardo Rodríguez. Eduardo. Brian Rodríguez. Presente, doctor. Muy buenas noches. Ya, Brian Rodríguez. David Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, David. Guillermo. Presente, Guillermo Salazar Ponce, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Sarmiento Chávez. Sarmiento. Alfredo Sedano. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Omar Simabucuro. Buenas noches, presente. Mariel Zongo. Presente, doctora, buenas noches. Surco Villa. Doctora, buenas noches, presente. Doctora, disculpe, en cuanto a mi compañera Mayra, este, me escribió más temprano, no tiene luz en su zona desde muy temprano y no, ya no le alcanzó batería para entrar al salón, ah, sí, doctora, que sí, ya va presente. Bien. Sí, Mayra, Mera pinto. Disculpe, concentré en la lectura que no lo ah. no pude decir en su momento. Gracias. Está bien, no te preocupes, Gladys. Tito, Uñate. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Marco Uchupe. Presente, doctora. Buenas noches. Teófilo Valenzuela. Doctora, disculpe. Este compañero Valenzuela ha tenido problemas de conexión. Bueno, ha estado ingresando y saliendo de la sala por problema de cobertura. Eso es lo que me comunicó temprano. Ya está bien. Vargas Cuenca buenas noches, profesora. Disculpe, el compañero Ramos Suárez eh, está en sala, pero no le permite abrir el audio. Ya, David, ya, está bien. Ramos Suárez. Cuenca, Natalia. Presente, profesora. Ya, Vega, Alex. A Martín, uh, con todo el detalle. La NASA ha publicado un vídeo de la llegada del robot explorador Perseverance a Marte cómo descienden para se pasan dentro... suavemente en el carreta rojo gracias a sus motores. Guillermo, se puede ver que todo Guillermo... El que Guillermo... Guillermo... No mi clase, sino que está viendo la NASA. Guillermo... Guillermo... de que Guillermo... Guillermo... Guillermo... Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Está en el espacio. Justo, en la luna. Presente, doctora, buenas noches presente. Buenas noches, Justo. Doctora para, comunicarle, doctora, para comunicarle, que Eduardo Rodríguez igualmente más ha comunicado por chat indicando que no tiene cobertura en la zona donde está y no pudo ingresar a clase. Ya, correcto. Rodolfo, mis, buenas noches. Mis, buenas David noches. Ramos, David, ya, sí. te, ya te consideré. Sí, sí mis, porque tuve que salir y volver a ingresar porque no podía abrir el audio para contestarle. No te preocupes, David, ya me indicaron tus compañeros. Ya, mis, gracias. Visaga Rodolfo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Milagros Yactayo. Buenas noches, doctora, presente. Yeah, muy bien. Estefanicea. Estefanicea. Doctora, buenas noches. Mi compañera este, tiene problemas con su señal y no le permite tampoco su audio poder este, abrir para que lo pueda contestar, pero ella sí estaba en clase. Ya, yeah, ok, ya. Yeah, yeah. A ver, Aikipa Wamash, por última vez. Aikipa Guamash, Flor. Presente, presente, doctora Aikipa. Si no, se me fue el, el internet, un favor, disculpe. Yeah. Cárdenas León, Marisabel. Disculpe, doctora, ¿fue considerada Aikipa? Sí, Aikipa. Ah, oh, ok, listo. Gracias, doctor. Yeah. Cárdenas León, Marisabel. Cárdenas. Hans Pro, Centurión. Profesora Martínez Hurtoria Victoria. Un momento, esperen que los voy a volver a llamar. Ya. Calderón León Isabel está. No. Hans Centurión. No. Lucano Obando. Lucano Obando Luis Ángel. Janina Marín. Yanina, ya, Martínez Secoña, presente profesora Martínez, ya, muy bien Victoria, uh -huh. Renzo Murguito, Nería Morales, Noriega Chumbiray, Palomino Lara Bruno, Quispe Zucari-Over. Quispe Zucari. Ramírez Mamani-Julio. Ramírez Mamani. Sarmiento Chávez. Bueno, esas son las personas que de bueno, ustedes tampoco me dan razón, no han justificado sus estrategias. ¿Do, doctora, este, de Vázquez Marín, este, la llamé, está en un lugar donde no tiene nada de señal. Doctora, eh, disculpa. Es, es, es marca. Doctora, doctora Calderón, Ramos... ¿Podría si considerar, por favor? Calderón, eh, Ramos, mi a, a ver, a ver, a ver, vamos por, por orden, ¿ya? De, ¿De quién me dijeron? Do, doctora, de Vázquez disculpa. Marín, doctorita. Compañeros, levanten de la mani, mano para mani, dar mani, un mani. orden, por favor. Gracias. Ya, Barín Vázquez y Anina, ya. Perfecto. Mike, dime. Ah, no. Sí me considero la doctora Calderón Ramos sí, Miquel. Sí, ¿no? por supuesto, Mike. Ya, disculpe, doctora. Gracias. Ya, a ver, ¿quién más? Eh, doctora, doctora, disculpa. Dime, Mirta. Sí, doctora. Quería hacerle de conocimiento al compañero Edson Faustino Díaz. En este momento está de viaje y no tiene eh, conexión a internet. Me indicó que por favor le indicara para que le consiguiera en la lista. Exo Faustino. Sí, Exo me respondió. Ok, doctor. Sí, muchas gracias, este Mirta. Doctora, buenas noches. Doctora. Buenas noches, Víctor. Disculpe, el, el, eh, mi compañero Lucano está escribiendo por el medio del WhatsApp indicando que la, la sala no le deja ingresar. Sí, Mi otro compañero también igual indica por el WhatsApp, por el WhatsApp, bueno, me ha escrito personalmente el, el, el Noriega Chumbié, que tiene problemas, se, se, se ha caído al suelo y que no, no, no, sé qué no puede, ni la audio, nada, doctora, ni escribir. Ya, correcto, Víctor. Ya. ya. ¿Alguien más? Eh, profesora, eh, de la compañera Cárdenas León, ella estuvo presente en toda la clase. Me escribió y me dijo que justo cuando estaba por pasar la lista, el, el Zoom le votó y no no puede ingresar. Ya, ya. a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que tenga que justificar algún compañero, por favor? Doctora, al compañero Centurión. Hans. Ah, Hans, doctora. Él viene, está viajando, pero. Ha tenido una, se le ha bajado la batería, el celular, todo es un tema. Que por favor lo considere, doctora. Ya, correcto, lo voy a considerar. ¿Quién más Muy bien, está, se agradece. Favor, a ver quién más está viajando, quién más no tiene. Do, doctora, este, ¿qué, es su, ¿qué es su cari? Lo que pasa es que el compañero oh, se over, encuentra. Sí. Ober, me parece raro, Ober estaba. Justamente sí, sí, sí, es, sí está, doctora, sí, sino sí, que está en... Estilo, sí me acuerdo, aceptado en el Zoom, en el Zoom, ya. A Ramírez Mamani Julio, ¿alguien sabe de Mamani? ¿De Julio? ¿No? Ninguno de ustedes, ya. Doctora, disculpe, buenas noches. Dímela, Víctor. Este, el trabajo, ¿a dónde lo subimos, doctora? En la plataforma no está habilitada. No, envíenlo por WhatsApp, nada más. No hay problema. Ahora, sí, los que no han culminado, eh, tienen hasta el día de mañana o el día lunes durante el transcurso del día para remitirme, ya porque creo que ustedes mañana tienen clase algunos, entonces con tal de no afectarlos hasta el día lunes durante el transcurso del día lo no pueden remitir Gracias doctora, muchas gracias No, gracias a ustedes, ya la próxima semana conforme me han indicado voy a tratar de subirle la lectura, si no es el viernes el sábado de la mañana, ya Ya mis, gracias No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana y por favor por favor, díganles a sus compañeros que no viajen cuando es mi clase, ¿ya? Por favor, que yo les entiendo sus justificaciones, pero a veces ya son muy seguidas. Entonces, traten de participar. Ahora, el día que vamos a hacer el tema de la simulación de audiencias, ese día, por favor, tienen que estar todos, su grupo, ¿ya? El que no esté presente en clase, alguna una justificación bien sustentada, le voy a colocar nota, pero todos tienen que estar para apoyar a su grupo que va, que va a presentar su trabajo. Ya que va a ser su simulación de audiencia. Ya tienen que estar apoyando. Doctora, doctora, una sugerencia. Sí, sí. Sí, dime, Alcides. Doctora, el día que se va a hacer la simulación del proceso laboral, nuestra clase comienza a las seis y media. ¿No podría ser otra como a las cuatro de la tarde? ¿Tendrá esa opción, doctora, que ustedes le puedan dar permiso? 4 de la tarde, y ahí lo avanzamos, doctora. No Miren, sé, de déjenme, repente puede ser posible. Déjenme consultarlo. Eh, lo que pasa es que nosotros no, yo no soy la única docente. Entonces, ah, el mismo usuario de Zoom lo utilizan para otra clase horas antes. Voy a consultar si es que puede ingresar desde las 4 de la tarde. Y lo coordinamos y tampoco que no afecte el horario de ustedes. Porque sé que claro. hay que otra clase... Entonces uh -huh. la idea era de que empecemos a la hora y quizás extendernos un poco más, pero si es que llegamos a un acuerdo la próxima semana, que si quieren que lo inicie una hora antes o una, y media, una hora y media antes, yo lo puedo iniciar, no se preocupen, y pero voy a consultar si es que puedo aperturar el Zoom desde más temprano, ¿ya? Gracias, doctora, se le agradece. Sería mejor que se extienda, doctora, un poquito más. Sí, por porque... Sí vamos, a, sí, vamos a coordinar de todas maneras también la fecha, porque creo que la fecha que estamos queriendo hacerlo ya, doctora, es, va a ser, creo que va a coincidir con la semana del Día del Padre, y no vaya a ser que, en, que alguno de ustedes sea que viajar o algo, pero ahí lo coordinamos, ya no se preocupen, vamos coordinando. Bueno, ya, doctora, eso sería todo, ¿no, doctora? Sí, eso es todo. Cuídense bastante. Nos vemos Siempre bien. más importancia a las bendiciones. <risa> doctora. <risa> doctora. <risa> Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches, compañeros. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, profesor Buenas noches, doctora. Al hombre de la NASA, al que va a la NASA. El astronauta te estaba llamando. así vas a parar el Zoom. El día de Guillermo, Bien, sí. la próxima clase nos va a exponer todo lo que he aprendido de la NASA. <risa> Guillermo estaba en Marte, necesita mamás. Guillermo es un Nazario. Ese Guillermo es un pin. se pasó. Bien, Guillermo, lindo, lindo.